Maritza Ramos, residente en La Reforma de Yuna, visitó esta plata televisora para denunciar que un hijo suyo fue apresado por agentes de la uniformada y luego de que pagó la suma de 25 mil pesos para que lo dejen en libertad, ahora buscan extorsionarla amenazándola con volver a apresar al joven. Y me agarraron mis dos hijos que estaban comprando algo y me pidieron 25 mil pesos. ¿Comprando qué? Comprando unos víveres y una cosa que estaban ahí que lo mandaron a comprar.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 Y el hijo mío dijo, déjame llamar a mi mamá. De ahí para allá me puse una tanda llamándome a cada rato que le mandara 50 mil pesos. Y si no, ella le no iba a asustar a mis hijos. A donde mis hijos ya estaban sueltos. ¿Qué pasa? ¿Quiénes son ellos? ¿Eh? ¿Quiénes son ellos? Los narcóticos, lo, que lo, de, lo de control de drogas. lo que me agarraron los hijos míos hoy. La llamaron la de a era La que daba, la de era que andaba hoy, que son de narcóticos. Muestra audios que presuntamente son parte de la evidencia de su denuncia. No, yo pues no que se lo entregó porque pues no ha llegado. Yo no es que se lo entregó. Pero está bien, está bien. Se habló y se coordinó algo. Si no cumplen, no hay problema. Ellos, ellos lo que son nerviosos. Otro día ellos volverán. Y ustedes verán que la cosa no es fácil. No, ellos no se la llegaron a poner. Ellos aquí pidieron dinero para que soltarlo. Ah, extorsionando. La... Ellos pidieron, y, y cuando yo fui ahorita que le dije, suéltame a mi hijo, que tú sabes que no tiene nada, ellos me dijeron a mí, dígale a él que le diga. Yo le digo, ¿qué es lo que él me va a decir si ustedes no lo dejan hablar? Si él salió de mi casa y todos lo agarraron ahí mismo en la puerta de mi casa, que yo tengo testigo. La Junta de Vecinos yo la tengo en mi casa. Fue en el mismo, en el, en el mismo calle, en la misma calle. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional.